que se han producido, terminan resolviéndose. Claro está, como todo efecto de un problema de salud, los seres humanos somos los únicos que tenemos la categoría de emocionarnos, de llorar, de psicológicamente trastornarnos, de ponernos locos, o sea que eh, la, las piedras, los animales no poseen una serie de dificultades de cosas humanas que son es propio de nosotros. Y entre eso está el quedarse uno con el temor, quedarse uno con la idea de que esto no va a pasar y en el fondo esto va a pasar. Yo espero que este acontecimiento de ahora dé los mismos resultados que ha dado en el mundo cuando han pasado este tipo de desgracia y es que la humanidad ha crecido la humanidad viene con diferentes valores porque los seres humanos según la teoría de Darwin Darwin planteaba que si hoy nosotros somos seres humanos, es por las grandes adversidades que el ser humano viene pasando. ¿Por qué somos de diferentes colores, eh, diferente tipo de piel, eh, diferente figura? Porque dependiendo por donde los seres humanos vayan caminando en su primera etapa, cuando comenzó a ser hombre aquel que cogió el rumbo del sol, aquel que cogió el rumbo del frío, aquel que cogió el rumbo de las grandes montañas, cada uno de acuerdo a las adversidades de la naturaleza, dice Darwin, fueron presentando su característica. Nosotros, el mundo, con esta realidad que se ha producido, en nosotros va a haber un efecto. Y yo soy de lo que creo que el efecto va a ser muy positivo, porque es que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, dice Rosario Espinal, la politóloga, que salió un artículo de ella, hablando de todo menos de política, pero dando los datos específicos. Y según los datos que yo creo en esta señora, se, el problema se ha, ido, se ha ido controlando en los países que fueron originarios eh, de comunicarle al mundo sobre esta catástrofe. Por ejemplo, dice Rosario Espinal, que el 22 de enero en China ya habían 555 infectados. 17 muertos y 28 curados el 22 de enero, cuando realmente todavía nosotros estábamos todavía celebrando la Navidad. O sea, ya en, en, en China se venía produciendo esta realidad. Los países con cifras totales, el 22 de marzo, ya anda la cantidad en 335.955 afectados con 14.632 muertos y 97.700 curados o sea que del total de los oficialmente afectados ha muerto apenas un 4.3% ¿Por qué esa cifra te dicen a ti? Esta cifra que yo creo en esa señora te dicen a ti que el problema se va a controlar y el problema ahora. Como trabajo por 23 años en la comunicación, he aprendido que la comunicación, como se ha democratizado a través de las redes sociales, se ha democratizado se ha democratizado la comunicación esto ha permitido que todos los seres humanos con características diferentes que no es que precisamente y me permito voy a hacer un paréntesis para coger la llamada la, la llamada por el teléfono también, para que la gente entienda que pueden estar llamando buenas noches entonces, le decía a ustedes que estas cifras demuestran, pero la impresión que te da afuera es que esto está en aceleramiento y nadie quiere percibir que ya los países originarios de esto, como es China, están dando muestra de, de control. Ahora bien... ¿Qué cosa tiene la humanidad que muchas veces, tantas veces que se discute y se dice que todos los seres humanos son iguales? Eso es en poesía, en filosofía, pero todavía los hombres que han llegado a dirigir la política social no han logrado que cada sociedad, los hombres realmente sean iguales. Ese pecado, ese mal, es un mal de los hombres. Es un mal de los hombres donde todavía, por más que la Biblia, eh, todas las cosas sagradas, eh, expresan sobre esa igualdad. Es real lo que decía Abraham Lincoln. Todos los hombres son iguales en la forma de nacer, pero después de ahí, jamás porque hacen la muerte y en las enfermedades son diferentes. Por eso esta sociedad hay que trabajarla. Por eso es mi afán de decirle a la gente que no resistan, que políticos sin condiciones, sin condiciones humanas, sin condición intelectual, te lleguen al poder porque son los que determinan a última instancia que se siga practicando esta desigualdad se siguen practicando la vida te da diario de que estamos muy lejos sobre esa filosofía humana que hasta como le decía la Biblia está llena de, de mil cosas hablando sobre esa igualdad pero parece que los políticos esa clase llamada así como le llamaba Balaguer la clase política parece que aún todavía no están llegando los mejores. Todavía en el mundo siguen llegando los peores. Los que menos trabajan, los vagos, etc. Y por eso, en vez de contribuir que algún día se practique la igualdad, lo que estamos que cada día es anotando la diferencia. Le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo somos cómo somos y cómo la diferencia tan enorme que se sigue dando entre los seres humanos. Me han llamado mi familia, mi hija, mi hermana Blasina y mucha gente fuera de San Francisco para decirme que qué diablo está pasando en San Francisco. Casi no han querido comparar como si fuéramos los chinos en la ciudad de Guaján y lo que ha pasado en San Francisco de acuerdo al número no de acuerdo a lo que yo estoy inventando no de acuerdo a mi deseo de llevarle paz y tranquilidad no, no, no me atrevería a usar un positivismo que no obedezca a una posición seria el positivismo es un comunicador para llevar tranquilidad es tan charlatán como el pesimismo cuando no obedece a una verdad. Entonces hay que ser una gente equilibrada para que el positivismo que tú lleves sea realmente convincente y, y pueda aportar en la realidad, pueda hacer un aporte en la realidad. Por ejemplo, en San Francisco se dio el caso de que gente famosa, gente famosa de San Francisco eh, se contaminaran con el COVID-19 el coronavirus y por esta desigualdad social que estamos hablando cuando un rico un famoso se infecta del coronavirus ¿sabes cómo cuántos pobres representa esa baña? 200 pobres el ébola no se hizo más famoso porque en el ébola en África a quien lo, lo padecieron lo sufrieron eran pobres. ¿Por qué ahora el COVID-19 se ha importantizado, se ha llegado a la masificación sabiendo uno que se están muriendo pobres? Pero qué coincidencia. Que aquí en San Francisco una serie de famosos le ha dado el coronavirus y por cada uno de ellos representan 300 y 400 pobres entonces el que oye por ejemplo la coincidencia de el nuevo síndico electo mi amigo y no es porque él sea precisamente el próximo síndico sino que en otras manifestaciones y él lo sabe yo siempre le he distinguido a Sitió y le he llamado a mi amigo siempre pero no un problema de una semana antes de hacer televisión entonces, al sucederle al futuro, ya casi cerca, eh, síndico de San Francisco, ese síndico, esa coincidencia de unas elecciones que pasaron, yo representa como mil pobres que le, está, que le dio el coronavirus. Porque lo primero es que el mismo pobre cree que eso no le puede dar a un rico.